Hola. Apagar el móvil durante la noche puede tener varios beneficios, como mejorar la vida útil del dispositivo y ayudar a dormir mejor. Además, la exposición a la luz emitida por los teléfonos móviles puede interferir con los ritmos circadianos del cuerpo y afectar la calidad del sueño. Otro beneficio de apagar el móvil durante la noche es que también puedes desconectar de las distracciones digitales y dedicar tiempo a otras actividades, como leer un libro, meditar o simplemente descansar. En resumen, apagar el móvil todas las noches antes de acostarse puede mejorar la salud del dispositivo, así como la calidad del sueño y el bienestar general. Es una buena práctica que puede adoptarse fácilmente y ofrecer múltiples beneficios a largo plazo.